y los conectan a la Plataforma de Servicios Digitales abb Ability, Apoyando sus edificios terciarios e industriales hacia un consumo de energía eficiente y racional. Garantizando la supervisión de la calidad de la energía para mejorar el rendimiento y funcionamiento de su planta. En solo unos pocos toques puede mejorar la reactividad a los eventos en su sistema eléctrico.